Hay que pagarla Uy, ya Bien, bien, bien, bien, bien Podcast Podcast ¿Vale? Espérate, voy a hacer una cosa Para que quede más profesional ¿Qué te parece? Voy a... Bueno, no, mejor no Bueno, ya, ya, si eso, otro día, ¿vale? Otro día ¿Qué? En subir vídeos ¿Qué es esto de que el chat no se lea? ¿Qué es esto? A ver, vamos a modificar esto Que no veía el chat No puede ser No puede ser Eh, presentación ¿Vale? De este programa Se van a hacer noticias ¿Vale? Voy a dar noticias de mundiales Igual que en el telediario ¿Vale? Pero aquí en Twitch Solo aquí En mi canal de Twitch ¿Vale? En Softfields 20 Y vamos a empezar Con la primera noticia Aquí ¿Vale? Por donde yo vivo En mi pueblo eh, Se necesita personal De policía Hay que pagar Hay que pagarla Es que estoy muy nerviosa eh, El día 29 ¿Vale? De septiembre se hará, eh, pues, como un evento en el Teatro Nuria Esper, ¿vale? Yo pienso, ¿vale? En mi opinión, que sí, que se necesitan más policías eh, Vamos con la siguiente noticia Vamos con la siguiente noticia Para quien no lo sepa, Netflix es una aplicación o un programa, ¿vale? Donde hacen, eh, donde suben películas, documentales, series Hay que pagar hay que pagarla. Y quieres ver las series que te voy a recomendar a continuación. Pues ya sabes lo que hacer. Hay que pagar. Hay que pagarla. Dicho esto, vamos con la primera serie que te recomiendo. Y que me salieron estas dos. A ver qué te parece. Eh, me salió la primera de Chrome. Mira que hay series en Netflix. Pues esa, justo esa es la más vista. Es una serie que consta de cuatro temporadas. ¿Sabe? ¿Vale? Eh, y para que no lo sepa, eh, La Reina... Isabel II falleció el 8 de septiembre. Y tras su fallecimiento, esa serie está teniendo éxito. Si te gustan las biografías de, de, de los famosos, de, de, de, de gente importante, muy buena y que engancha enseguida, se ha quedado en el aire. Se ha quedado en el aire la temporada. Es decir, va a haber una segunda, pero no se sabe cuándo será la segunda. Pero qué ha pasado aquí, Que no me hay que pagar, hay que pagarla eso es, lo que, eso es lo que pasa cuando te acabas la temporada No lo sé, no me acuerdo Se estrenó el 2 de septiembre del 2022 eh, La serie, ¿vale? No es española, es inglesa Las Series inglesas también son bastante buenas, ¿vale? A mí, personalmente, soy más de cine español que de cine inglés La verdad, las cosas como son ¿De qué va la serie? Porque me estás dejando con la intriga todo el tiempo Y me estás diciendo que es muy buena Que es muy buena, que es muy buena Y no me estás diciendo nada Una niña, ¿vale? Que es acogida por una psiquiatra ¿Qué ocurre? Sí. Ay, ¡Qué susto! Sí. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Y bueno y parece ser que lo pone todo pues patas arriba ¿Qué más? ¿Qué más? Empezaron a hacer un bastido de básquet Y jugó España contra Francia Ganado España ¡Viva España! Por España! Por favor, viva España, viva España, viva España, viva España. No sé cómo fue el partido, porque no lo vi, las cosas como son. La verdad, las cosas como son. Eh. Hubo, ¿vale?, el, este fin de semana un accidente de tránsito donde un motorista ha resultado gravemente herido Llevan las botas altas Sí, señores, sí Esas botas que son tan altas que te llegan hasta el sobaco Y hay que pagar, hay que pagarla Esas botas, esas botas Yo tendría calor, no es por nada Resulta ser que ha salido un nuevo iPhone Pro O sea, perdón, iPhone 14 Pro Adivina lo que cuesta. Adivina el, el, lo que cuesta. Ha habido un terremoto en México, ¿vale? De escala 7,7. Eh, la reina Isabel falleció el día 8 de septiembre. ¿Sabes cuándo la han integrado? ¿Sabes cuándo ha sido su entierro? Han pasado unos 15 días para que lo hagan. Eh, en Irán, ¿vale? Han asesinado a una chica A una mujer Por llevar el velo Mal puesto Entonces el resto de mujeres Lo que han hecho ha sido Quemar sus velos En señal de propuesta ¿No? Pues aquí está Sería eh, pa, pa, pa, pa, pam. Vamos a poner dónde está Aquí Resulta ser que Omar Sánchez ¿vale? Que es el ex, eh, el ex De Anabel Pantoja eh, confiesa lo que siente por ella O sea, confiesa lo que siente por su ex pareja Hay que pagar, hay que pagarla A mismo no me acuerdo Pero yo sé que eh, tienen que ir eliminando uno por uno vale, O sea, al final del programa no quedan todos Gana una persona Igual que en este programa de de, de, de, de, de, de la granja, ¿vale? Y estas cositas de, de supervivencia y estas cosas siempre me han gustado, la verdad. Espérate que pongo y ahora te explico. Ahora te explico. hay que apagar, hay que apagarla.